Hola, hola, buenos días, aquí se van comentando Un día Saturna Y hoy volvemos con Total War Troyamizos Mythos, este DLC maravilloso que nos ha traído Y nos enfrentamos a las legiones de Aziz, estamos aquí en, con Nepeo en mitad del, del mar, asaltando ya esta isla y, y, y, y han venido, han venido a luchar contra nosotros yo confío. Aquí pone que. Bueno, que, que lo tenemos feo. Lo tenemos feo para vencer. Pero yo creo que con gracias a nuestra. Eh. A, a, la experiencia que tienen nuestras tropas. Y la bendición de Zeus. Somos o deberíamos ser capaces de ganar a este ejército. Tenemos las mismas tropas. Pero ellos tienen tres de lanceros jóvenes. Veremos, veremos. Lo que sí que. Va a cambiar o va a determinar muchísimo, muchísimo. El rumbo de la batalla van a ser las cargas. Las cargas. Eso va a ser imprescindible. Vale. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar, vamos a ser listos. Vamos a ponernos aquí. Vale. Como somos nueve... Uy. Vale. Eh, vamos a meter de este hombre aquí en el 5 al 4, vamos a hacer que sea el 3 y este va a ser el 4 perfecto. vamos a ser listos vamos a buscar aquí nuestro espacio vamos a dejar este grupo aquí suelto y vamos a traerlos hacia aquí, nosotros qué vamos a querer hacer, nosotros vamos a querer hacer una pinza bueno como una catedral vale, ser capaces de atraerlos hacia aquí, hacia el bosque y una vez estén aquí en el bosque Bordear y hacer una buena carga Wow, wow, wow wow. Oh, vale Vale Vale, vale, vale, que venga Que venga Lo esperamos Venga, formal Y ahora retrocederemos pero es, esa va a ser la clave Que nos va a dar la partida Seguro Seguro, seguro, seguro Vale, un poquito de velocidad Vale Hasta que no salgan por aquí Que sepamos que están en este cuello Ya metidos No retrocedemos Vale, ya vienen todos Ok Vámonos para atrás Perfecto, perfecto, perfecto. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a meter esta en el grupo 1. Vale. Y ahora cuando nos espere, salimos de la nada. ¡Buah! Y chocamos contra él. Vale, grupo 1. ni damos espacio, ni damos espacio, espacio el enemigo ha detectado tus unidades ocultas no, no, no, no, por aquí ¿vale? no, no, no, aquí vale, vale, esto va a ser muy importante Tus vale, a vale, vale, vida. vale, una buena carga por aquí atrás. Dios. nos hemos dejado a alguien por ahí? Venga, no. oh, oh, oh, oh. venga, venga, venga, venga, venga, venga. Eso es, eso es, buenas cargas, buenas cargas. Que caigan. A saco. Vale, vosotros aquí detrás. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Por favor, si los podemos coger por retaguardia, lo mejor que podemos hacer. Vale, vamos a hacer un poquito de zoom. Vosotros aquí. ¡Uh, wow, wow, wow, wow! El héroe, tú. Y la aristía, claro, imposible de invocar. Vamos a hacer un pequeño movimiento. Eso es. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, Vale, si eso se van, cargada aquí detrás. Eso es, recuperamos zona. Necesito recuperar batallones. Vale. Vale, vale, perfecto. ¿Dónde? Aquí. Ok. Vale, luchar allí. Vale, el héroe lo vamos a usar para ir recuperando unidades, nuestros batallones Vale, si estos se van, nosotros contestamos aquí, da igual, si se quieren ir, que se vayan No perder moral gratuitamente, por favor Vale, ¿cómo está? No, no, no, no, no marchéis, no marchéis Oh, qué malo Qué malo Oh, vale, no, no, no hemos conseguido... Bien, bien, bien, no han conseguido sacarlos Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, ok Aquí tenemos que ir recuperando nosotros Esos choques, con cuidado Vale, muy bien Aquí que tal vamos? Vale, vale, vale, esto está bien Esto está bien Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ok. peleamos contra su héroe. Vale, vamos a cerrar aquí este combate. Aquí como estamos. Esto lo vamos a hacer allá, perfecto. Vale, vamos a reagrupar con esto. El héroe lo vamos a dejar que se pegue aquí. Me gusta, está bien. Incluso teníamos posibilidad de poder meter la eristía. Vale, ese, a ese ejército ya huye O ese, ese batallón ya huye Vale, vale, nosotros estamos bien Ok Oh, qué buena carga, por Dios Vale, huyen todos, maravilloso, maravilloso Vale, a por su erud, a por su erud, a por su erud. Esto es como, como está aquí nuestro señor Vale, pues nuestro señor aquí también De hecho, vamos a hacer que haga así La victoria está al alcance de la mano Eh, vale, gracias ¿Qué más? Venga, perseguidlos a muerte ¡Hombre, ya! Vale, que no se nos escapa nadie ¡Hombre! ¡Oh! ¿Va, va a ser buena? Va a ser, va a ser muy buena No, porque es un héroe, es verdad Venga Píllalo, píllalo, reviéntalo. ¡Guau, wow, chico! Yo no me ha molado, ¿eh? Venga, lo tienes. Lo tienes. ¡Oh! ¿Le ha dado? No lo vemos. ¿Dónde está? Ay, ay, ay, ay, aquí, aquí, aquí, aquí está el hombrecillo. Venga. A por él? Que ya lo matamos, venga Vamos rápido Y me lo tumbamos Antes de que se vaya Venga, no me lo creo No me lo puedo creer Como se vaya a escapar Me da algo Venga Vamos Bien, bravo Menos mal, digo, como no lo tumbemos, mirad. Nah, está muy bien, está muy bien, está muy bien. La clave ha sido esa. La clave ha sido aguantar, atraerlos y cuando ya los teníamos encima, les hemos metido así, la doble pinza, uno para cada lado y nos los hemos podido comer. Hemos aguantado, se ha desbaratado un poquito la en la zona centro. Obvio, ¿no? Hemos dedicado menos recursos y hemos dedicado mucha más potencia al flanco, pero... Después de todo, un 10%. No está muy bien. Alimentos, 300... No. Y nos hemos reventado medio ejército suyo, eh, por no decir todo. Pero muy bien, muy bien. Claro, le queda su segundo ejército. Que va a venir a por nosotros. Perfecto. Bueno. Si antes nos hemos reventado ese ejército, ahora el doble. Vale. Ok. Ok. Encima en el mismo, en la bueno, la misma playa es un risco, ¿no? Pero la misma zona de Es que tendríamos que tener batallas marítimas, tío. O que hubiera alguna implementación. No sé si históricamente, no sé si históricamente es correcto que haya batallas. Eh, eh, vale, esperad. Hay que ver, que no me dé la embolia, nos organizamos bien. Vale, el grupo 2 va a ser el grueso. El grupo 1 por detrás y el héroe aquí. ¿Vale? Empezamos. Vale, vamos a colocarnos aquí, estos aquí... Ah, no, al revés, el grupo 2 aquí... Y el grupo 1 aquí. Vale, vale, vale, vale, sí, sí. Y nada, con aguantar y entrar nos sirve. El problema lo vamos a tener con el héroe. Que uno contra uno, contra su propio héroe, vamos a tenerlo feo. Pero bueno, confiamos en las cargas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no avancemos más, no avancemos más, no avancemos más, no avancemos más. Ahora de repente vamos a tener. detectado enemigos ocultos Vale, vamos a cargar aquí, vamos a cargar aquí, vamos a cargar aquí. Vosotros aquí, perfecto. Este grupo aquí, este grupo aquí. Vosotros así. Y vosotros así. Pero ya. Vamos. Es que esto hay que organizarse mucho más rápido, hay que tener un timing muy bueno. Vale, vamos a atacar aquí y liberamos esto rápidamente. Bueno, no, no aquí hace falta el apoyo. eh. Aquí hace falta el apoyo. bien, no, ellos en cuanto pierden un poco de moral mira, mira, mira, mira, que carga, tú nada, el poder de las manzas es brutal nada, nada, nada, estamos muy fuertes, pero muy, muy fuertes vale, vamos a absorber daños ahí, vamos a cargar por aquí detrás ok, era algo que nos imaginábamos vale, vale, vale, vale Estos están reventaditos ya. Vale, no, ha perdido mucha moral. Nada, nada, no tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer, o se aguanta. La aristía aún nos queda. Vale. Creo que aún no, no hemos sido capaces de sacar aristías, eh. En, en, los, en los capítulos que llevamos aún no hemos podido. Vale. Uh, uh, uh, uh, ahí tenemos a esta gente que vuelve Esto no de me, de me gusta si nada Oh, uh, perfecto Vale, ok, carguéis aquí Muy bien, vale, esta me la voy a llevar Para allá, vosotros Aquí, quiero que me hagáis una buena carga Vale, y esta que está más o menos llena No, aquí Vale Vale, vale, vale, vale, vale. Estamos bien, estamos bien, estamos muy bien Venga, una buena carga que lo mate el problema que vamos a tener es que con este ejército no vamos a poder asediar o lo vamos a tener muy feo para asediar contra la guarnición al menos estando como está vale vale perfecto maravilloso vale el héroe aquí vosotros aquí vosotros no podéis continuar aquí persiguiendo continuar aquí persiguiendo perfecto uh, vosotros estáis aquí venga perfecto hay que limpiar todo lo que sea posible de los ejércitos no hay que dejar hombre con hueso sano en esta playa. Ahí busco los garrotes. Pa, pa, pa. A ver cómo. Venga. A reventarlo. Vamos. Dale calor. Ay, ay, ay, ay, ay. Ole. Madre mía, los buenos garrotes. Dale ahí, en la nuca. Además, el hombre corriendo tratando. Eso. El hombre corriendo tratando de salvar su vida y nosotros por detrás. <ríe> vale, finalizamos batalla. Listo, el resto no pasa nada. Si tienen que vivir, que vivan. Pero tampoco nos preocupa. No. Bueno, había muchas menos bajas que sacar, ¿no? Perdidas 123. Es que es literalmente una batalla campal de. Bueno. Pelea de barrio, ¿sabes? Toda la peña ahí con los garrotes. Toma ahí. Y... Va con lanza. Lleva la espada. En la batalla. No, no, no lo sé. Al menos es lo que me he fijado. Vale, perfecto. Rebastecemos un 5%, que sea. Y Uy, tío. Ha sacado otro héroe, ¿eh? Ojo, fijarse, o sea, es un detalle importantísimo. Vale, vamos a reventarnos este pequeño ejército de aquí. No, porque. Uff, no, no, no, no. Es que tiene todo ahí de. Se defienden entre ellos a saco, trueque único. Yo le doy oro. Uh, no, lo siento, mijo. Declina. Bronce, tío, la piña nos pide. A saco, ¿eh? En épocas de crisis uh. es posible llevar a cabo una hecatombe para pedir ayuda a una deidad. Este sacrificio ritual aporta grandes ventajas, vale. aunque requiere recursos considerables. Uh, capacidad de movimiento en el mar, perfecto. Confiable defensa... Bueno, bueno, bueno, bueno. Este se nos acaba de convertir en una bestia. Predicar con el ejemplo. Afecta a los aliados al alcance. Daño cuerpo a cuerpo. Daño por armas y defensa cuerpo a cuerpo. Revigoriza. Bueno, bueno, bueno, bueno. La que te cuento. Este hombre, este, este equipo, este ejército va a ser... A ver, pues, la jabalina nos un poco... Sí, No nos viene muy bien Vale, vamos a poner el escudo Perfecto Vamos a... Ah, es que tenemos que desembarcar en la playa, tío No podemos desembarcar Rollo aquí Desembarco, no Quiero literalmente Desembarcar en la playa No puedo desembarcar en la playa Es que esta gente me destruye por ahora ¿eh? Porque el problema es que tengo la guarnición Porque la guarnición tiene de todo Lanceros, milicia, milicia Pero honderos de aqueos Un héroe más Es mucha, mucha pena Estás en territorio extranjero Vamos a ir a Epidauro Vamos a reclutar nuevas tropas uh, Vale, en Corinto Vamos a meter el puerto nuevo Podemos poner más cosas No, aquí prácticamente Todo lo de la región está ya Alimento, crecimiento Vale, vamos a poner alimento y crecimiento Me gusta Vale, Aquí de momento continuamos asediando Me gusta la sacerdotisa Ya la tenemos activa, esto está muy bien Porque vamos a venir aquí Ah no, era ¿Quién era el que daba las influencias? El espía, si no recuerdo mal Uh, Nos falta madera Uy, No podemos reparar nada Vale, vamos a reparar esto Vale Ok, el espía no lo tenemos aún activo No pasa nada Aquí ya estamos, vale, aquí vamos a reclutar Uf, ¿qué reclutamos? Honderos Por tener un poquito de fuerza A distancia Hombre, los lanceros al fin y al cabo Como tienen buena carga Pero la masacre de... Vale, vamos a meter lanceros oh, Tres de lanceros, venga Está bien, Que aunque tengamos el déficit Yo pienso que nos vale la pena Ahora Diplomacia, voluntad divina dioses. aquellos que gozan realmente Del mayor favor de los dioses Se les concedan grandes habilidades en y, su la nombre. Devoción, vale. y la devoción, estos dones serán no, útiles Mediante las plegarias y la devoción Estos dones No nos está contando tampoco nada nuevo La hecatombe no está disponible aún Dentro de tres turnos Claro, es que tirarse una hecatombe Y la plegaria tampoco Vale Nos adelantamos un poquito Ritual de exaltación en Trinto Va a ser a Zeus 20 de favor a Zeus Vale, una acción con un agente Bien Vale Aquí Continuamos el asedio sí. Vale Y es que aparte de eso Vale, vamos a subir de nivel Vamos a meterle las habilidades Infantería con armas a dos manos. Proyectiles. La carga de Ares de cuerpo a cuerpo. Infantería con escudo. Vale, ¿qué vamos a poner? Disciplina. Protección. O oh, bueno, tenemos muro de escudos. Resistencia a proyectiles o llamada a la unión. Moral y defensa cuerpo a cuerpo. Mmm... -hmm. El área, el tiempo de espera. Vale, vamos a meterle este. Que al fin y al cabo... Aumentar la defensa cuerpo a cuerpo no nos viene nada mal teniendo en cuenta la cantidad de escudos que tenemos, etc, etc. Vale, esto está bien. Nos gusta, se celebra. Ahora bien, vamos a tirar de diplomacia. Vamos a hacer que... Trecen. Vale. Escasez. ¿Cómo utilizamos? Vale, vamos a utilizar la coordinación bélica ¿Cómo, ¿Cómo? Aquí, ¿cómo utilizamos la coordinación bélica? Parte superior izquierda de la lista de facciones ¡Au! Oh, vale Vale Vale, efectivamente, que se encargue de uno de los ejércitos de haces. Además de esto, ok, listo. Vamos a pedir madera. Trecen. Uh. Podemos pedir madera. No sé si se nos van a enfadar. Vamos a pedirla. Quiero continuar, sí. Vale, buen tributo. Me gusta. ¿Vamos a poder reparar algo? No. Ok. Eso no me ha molado tampoco. Bueno, tenemos. Estamos construyendo en trinteo Stinfalo, Esto nos va a venir genial. Porque tiene madera, tú. Vale. Cuanto antes mejor. Edificio dañado, truques finalizados. Con sala, mina, construcción disponible license. Vale. Uh, vale Vamos a darle calor Que vayamos rapidito True, yo no quiero más Yo no quiero más Comida, la verdad Declina. Por el momento no, no lo queremos Y Taka Dardania Vale, vale, vale, vale A ver Ojo Están en guerra con Ftia. Puede ser negativo para un futuro, pero bueno, me lo quedo. Vamos a sacarnos piedra de encima. ¿Cuánto producimos, por cierto? 105 de piedra. Por turno, 68. 104 de madera por turno. Bien, de momento piedra creo que no gastamos tanta, tanta. Así que está bien. Peocios, Jonia, Trecen, Vale, ya se moviliza Trecén, perfecto Firma un acuerdo de trueque Maravilloso Invoca unidades mitológicas de gran poder Para que luchen junto a tus ejércitos Sus inigualables guerreros Y temibles bestias vale. Aterrorizarán a todo el que sea tan necio Como para enfrentarse a ti Criaturas de la leyenda Recluta una unidad mítica Aparece la gente épico Uh... Retritorias míticas, fortaleza, considerablemente tus tropas Bueno, esto con los centauros nos puede servir Vale Ok, espera Vamos a reparar Epidauro El puerto Que es muy valioso Y, y, y, y aquí para sacar el bronce también nos sirve Vale Ok, vamos a movilizarnos Pues que en un turno nos plantamos allí Menos 780 por turno, eh O sea, estamos perdiendo muchísimo Por turno Micenas, aquí en Corinto No, vale, en Stinfalo Esto ya deberíamos estar Vale, ok, nos queda un turno Para soltar Stinfalo que será reventarlo y ya está. Vale, ok. Vamos a movilizar entonces a la sacerdotisa. ¿Puede continuar, Tirinto? No. Ofrenda. Es una ofrenda. Captará la atención de los dioses durante su favor antes de la batalla. Agamenón. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Perfecto. Pero, ¿se une al ejército o le da el bufo al ejército? Uh. Se une al ejército Uf. Vale, no recordaba eso Ok Pues nada, como tampoco tenemos nada más pero garnicionado sin mover Sí, lo sabemos Vale, vamos a reclutarle Tres más Y los estamparemos aquí Construcción disponible ¿Dónde? En mi cena. Sí, pero que no podemos poner nada, hijo mío Siguiente, venga Truque uh, Madera por oro Rango de fuerza 1, Dios. Vale. Esparta, Ítaca, Dardania. A ver qué más cositas vamos a tener por ahí. Acceso militar. ¿Qué? Tú estás bien. Eh, no. No hay razón para vale. enfrentarse al enemigo a solas Busca potencias extranjeras con ambiciones afines Si acordáis un pacto de no agresión Está bien porque Podrás concentrarte en defenderte detalles. de quienes representen una mayor amenaza para ti Vale, perfecto Pues qué vamos a hacer, vamos a movilizarnos hacia allá Que ya tenemos suficiente ejército como para... Adentrarnos aquí y destruirlos Bueno, yo diría que sí, ¿eh? 5, 6, 2 y la guarnición Hombre, yo espero que los de Trecen se unan a nosotros Epidauro, Tirinto Aquí ya tenemos para poder sacar el espía Me gusta, Micenas Vale, vamos a construir esto en Corinto Vamos a reclutar ese agente Agamenón Arge Argenón personajes enemigos, 10% de poderes de esto Línea de visión, capacidad de movimiento Probabilidad de las acciones, vale, este Vale, ok, y lo tenemos aquí Y vamos a reventar infalo. Sin duda Uh, uh, uh, uh. sacrificio 50% Uh, vale, maravilloso Vamos a pasar por encima, pero sin duda Zeus no nos viene muy bien en este ejército porque no tenemos mucha gente con garrote pero vamos a por ellos no, esto ya está regalado, quiero decir, los corintos es el último bastión que tienen y con esto lo vamos a poder cerrar además fácil, mira de hecho vamos a ir por esta zona de aquí, que es un hueco pequeño, que ellos al fin y al cabo les vamos a pasar por encima, los centauros los vamos a sacar aquí en la zona centro a ver si podemos hacer que pasen por aquí por el barro y poco más. Bueno, dicho vamos a hacer dos batallones. Uno por aquí y el otro por aquí, por la zona del barro. Haremos el ligero por aquí y ya está. Es que no nos puede parar. Comenzamos despliegue. Perfecto. más con la cantidad de moral que tenemos. Es imposible que nos pare. Vale, así juntitos. Perfecto. Vale, este el segundo grupo por aquí. Vale. menor en el tercero. Toda la tralla de proyectiles aquí atrás. Perfecto. Y aquí la caballería. Vale. Venga. Viene a buscarme, eh. Viene a buscarme. Sabe que no puede defenderse aquí dentro y ya está. Por encima. Vale. Aquí. Aquí. Agamenón aquí. El enemigo ha detectado tu ah, bueno, no, no sé por qué, pero me lo esperaba. Vale, la caballería aquí. La caballería aquí. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a poder. ¿Es posible? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vale, todas las ondas aquí, ya pasamos de la gente del centro ¿Qué dices? ¿No tenemos? Ah, digo, como no hemos matado ahí aún a esta no, gente Vale, perfecto, con estos colapsamos aquí Maravilloso Vale, vale, vale, vale Uy, uy, uy, uy, uy, uy, de las lanzas, eso es Vale, ir a buscar a aquellos y ya está Vale, perfecto, perfecto Maravilloso Nada, y toda esta gente huye. Vale, perfecto. Nada, lo tenemos. Está hecho. Amenón... Sí, sí, sí, lo tenemos. Lo tenemos. Perfecto. Sabíamos que éramos imparables y bueno, así ha sido. Tampoco nos vamos a calentar la cabeza. Hemos tenido bajas, sí, pero... Ahora nos recuperaremos con un poco de tranquilidad. Este ejército necesita reposar y volver a vivir. Bueno, a lo mejor hacemos algunos. Eh, o sea, juntamos algunas tropas. Porque. Que no nos interese tenerlos ahí y conseguimos tropas. ¡Yuuuuu! Pasó graja no gamenón, ¿eh? Que no nos interese tener ahí y a ver si podemos sacar alguna unidad pesada o algo por el estilo. Perfecto ocupamos perfecto corintos facción destruida y nosotros ganamos una región Steamfall, esto lo subimos obvio además u, u, u, u, todos los recursos de esta provincia vale estamos aquí guarnecidos la sacerdotisa la vamos a sacar de aquí porque no la queremos aquí Arenga de espanto venga vamos a entrenarla Ahí, se quedó sin movimiento Vale, ok, está bien Vale, me gusta, ¿qué más podemos reclutar desde aquí? Uh, arcos Guerreras de Artemisa Bueno, veremos si es posible Uh, uh, uh, uh, uh. guerreros con garrote y escudo Esta gente reparte unas toñas O tiene que repartir unas toñas brutales Moral buena, defensa buena Con escudo Guerreros con garrote Débil contra proyectiles experta en flanqueo vale, o sea, esto es la versión 2.0 de la milicia, básicamente vale, pues ¿de qué vamos a hacer el join? bueno, en verdad nos tendríamos que sacar la milicia de aquí, ok no pasa nada, esto lo veremos en el próximo capítulo porque vamos a dejarlo aquí por espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado que os lo hayáis pasado bien, que os esté gustando el, el DLC, que lo estéis disfrutando vosotros aquí en la taberna